Don Station, don Station. ¿Don, profe? Le tengo la media picada. ¿Ah, sí? Sí, tengo unas peluqueras colombianas, pero espectaculares. ¿Peluqueras colombianas? Sí, sí, pero espectaculares. ¿Caro, profe. Eh, bueno, depende, es que estas son top. Te dejan una te dejan un lavado de cabeza, pero espectacular. ¿Ah, sí? Sí, <risa> <risa> así Lucas hora, compadre. <risa> <risa> Oiga, pero hay que mantenerlo piola, ¿sí, vos. Ah, ¿verdad? Porque no, no se No la se hay que andar publicando en redes sociales No, pues como tan weón Como tan weón, exactamente Sean muy bienvenidos, muchachos, a este capítulo de Capital de los Simios. Un capítulo más <risa> <risa> <risa> Entonces vamos a estar tocando el, eh, la situación de los jugadores en la selección, pues, profe Sí, o ah. sea, peluqueras top Peluqueras, peluqueras top, top. Sí, exactamente. ¿Qué te creí? Si sí, son jugadores top, ameritan eh, peluqueras top. Habrán sido peluqueras. Eh, espero. ¿Sí? <ríe> te he entendido que eran tres peluqueras colombianas. Uy, uh, que eran buenas las peluqueras, hombre. Peluqueras <ríe> y otros. <a> fin <ríe> Claro. <ríe> ¿Sí? <ríe> Servicio completo. No sé si peluqueras y más. Claro. No sé si me explico. <ríe> es como cuando como cuando uno va a un café al centro y te preguntan, o sea, uno le pregunta, oiga, ¿y a cómo está el café? Y ellas te dicen, ay mi lindo, el expreso vale mil. Y, yo digo, ¿Y el cortado, ese vale quince. <risa> <risa> en todo caso. No sé si me explico. <risa> <risa> <risa> Unos cafés bien decentes que hay ahí en Santiago Centro. Lástima sí. que con el tema este de la pandemia... ¿Mm? Eh... Pucha, ya no se pueden visitar esos lugares tan pintorescos que tenía Santiago. ¿Hay un profe? ¿Usted iba para allá? Eh, a ver, veces, tarde, mal y nunca. Quizás okay, por yo, ahí puede ser. Yo la verdad nunca he ido ni lo volveré a hacer. Ah, <risa> ya, ok. <risa> ¿Ya? Mira, ¿te acordás no? que había hasta medios internacionales? Que hablaban de Santiago, así como atracción turística. Venga a tomarse un café con piernas. Sí. Que lo encontraban como insólito, así como que unas una minas con con hilos dentales, te estuvieran atendiendo y sirviendo cafecito. Es que yo no conozco esas cosas, pues, profe. Ah. Yo nunca he ido a bandera con a Andera, a Lolo Pule. No, ah, ya, sí. <risa> <risa> al Monvillú. Al Bombay. Sí, al Guantigua. <risa> ya, póngale el la IT ahora, po, profe. <risa> <y así estaba. risa> sí. Ah, Bombay, mítico Bombay, grande Bombay. Grande Bombay. Oiga, le voy a contar a Natalia después con el Bombay, o si se la cuento al tiro. Al tiro, lo no vas, pues. Ya, pues mire, una vez, yo trabajo eh, acompañando o haciendo asesorías para eh, eh, extranjeros, pero eh, extranjeros pulentos, ¿entiendes? Extranjeros ¿eh? legales, no los que pasan por Colchane. ¿Ya? Y uno de los extranjeros que yo acompañé al registro civil a hacer sus trámites, todo eso, porque estos bueno, llegan y no tienen idea de hacer trámites. Llegó con su esposa, estoy hablando de un gerente general de una minera. ¿ya? Ah, ya llegó con la un huevo, mina un huevo, un huevo, con todo, todo. no era un viejo un viejo de 65 casi 70 años yeah. la cosa es que eh, él llegó con su esposa su esposa también como de 60 años y eh, fuimos al registro civil que está en huérfanos con eh, con manuel rodríguez claro. en la central la cosa es que había mucha gente sacamos el número para que nos atendieran y quedaba mucho todavía por esperar y yo les dije mientras tanto vayan a tomarse un café dense una vuelta eh, conozcan un poco por acá alrededor y eh, después nos encontramos acá pero ¿Listo? Se, ¿Se te ocurrió soltarlo en pleno centro de Santiago, mal hombre? No, pero estoy hablando de cuando Chile era tranquilo, pues, profe. Ah, antes ya. De yo, ah, ya. ya. Antes que despertara. Cuando teníamos patria. Sí. Ya, ya, ok. La cosa es que me dijeron: ¿dónde nos podemos tomar un café? Y yo me acordé, sin malicia, sin nada, que había un café, un café eh, en Amunategui con el huérfano y yo dije, vayan a un café que está en un monate aquí con huérfano, la verdad que tienen mesita afuera, está bien bonito, vayan allá. La cosa es que bueno, se fueron y yo a mitad después de, de lo que le había dicho me acordé que la logé el del bombay. ¿no? <risa> el Bombay igual es piola, las miras están relativamente sí, vestidas. <risa> es piola. El tema, el tema es que después llegaron y la vieja llegó con así un caracho, llegó un caracho como de 5 metros. ¿verdad? Y el viejo llegó sobándose las manos Así, bueno, buen dato, buen dato Marco, te felicito ¿verdad? Muy buen café, muy buen café Y la vieja me miraba con un odio Sí, o sea, de... las flacas son los vestidos cortitos, cortitos Que con cuela estaban el poto No, y ahora, eh, bueno, antes del estallido de la pandemia En el Bombay había puras colombianas y, y veneca. Sí. Entonces eh, le sacaron las falditas y les pusieron de estos trajes de, no de látex, sino que eh, trajes de lycra, pero hacía ya que les cortaba la circulación de la sangre. <risa> pero apretadísimo y parece que eran cuero conejo porque los tenía metidos en la cueva. <risa> Entonces, claro, el viejo quedó más prendido que teleconserje y, y desde ahí que de verdad que el viejo yo como que me hizo, no amigo pero sí conocido y el viejo buena onda conmigo pero la vieja no me quiere ni pintura no me imagino ¿eh? <risa> Oye, y eso que el, la verdad el Bombay es de los más piolas junto sí, con el, el AT, de los más es como tradicional así, claro hay minas bien buenas y con vestidas con escasa ropa pero no tan escasas como los cafés que están por, los, por el, el Eurocentro no por el Eurocentro, por la Galería Santiago Centro. Ahí hay unas cuestiones bien rancias, pues bueno. O sea es que la Galería Plaza, Santiago Centro, profe. La que está por la Alameda. Está entestado ah, y ahumada. Ese edificio ya. bien grande con el subterráneo. Ahí ¿Sí? hay unas cuestiones muy rancias ¿Sí? Sí, con los vidrios polarizados y toda la cuestión. Mira, si la cuestión tiene vidrio polarizado y andáis con plata, no te metáis allá, weón. No. No, no, te van a sacar hasta el último peso, bueno. Claro. Porque para okay. eso, para mantenerse incólume, hay que tener disciplina en la vida. Exactamente. Si tú dices, voy a tomar. Tomáis disciplinadamente uh -huh. <risa> si tú dices: Me tomo un café, es un café. <risa>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 Tendrás un descuento al contratar el servicio. Para más información o consultas, comunícate directamente al WhatsApp de Rolandino al 569-78690812. Más 569-78690812. Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión. Déjale, grande Roland. Grande Roland. ¿Quería decir algo, usted, profe? Sí, porque lo noto medio nasal. Sí, es que, mire, eh, hay que decirlo. Eh, eh, la pandemia me ha afectado un poquito, he subido de peso, ya, eh, tengo más guata que callo parado, <ríe> parezco burro lagunero ya, <ríe> sí, parezco cordel con ropa tendida, <ríe> entonces yo, mi silla acá para gra grabar en mi estudio es un poquito baja, entonces claro, cuando... Eh, yo me siento, me sube la guata y no me deja respirar bien, se me tapa la nariz. <risa> <risa> Ahí está, po. No, yo pensé que usted quería ir a Nancagua. <risa> no, a Nancagua no. <risa> no. No, <ella> no no. <risa> <risa> <risa> y Don Station, para esta semana, una palabra que va a estar rondando durante toda la semana. Toda la semana. Y que la vamos a traer como la palabra de la semana, valga la redundancia. Por distintos motivos, porque va a servir para... Eh, para distintas ocasiones La política y el deporte, por ejemplo Para política y deporte, exactamente Va a servir eh, para poder entender también Qué es lo que está pasando con, con, con esta semana Y también para que usted sepa que esta palabra Tiene más de una acepción, Algunas bastante interesantes ¿Cuál sería, profe? La palabra es disciplina Disciplina, disciplina. Muchas personas no conocen esa palabra Muchas personas no la conocen, efectivamente Sobre todo algunos futbolistas de... Claro, de alto rendimiento de y alto, de poca monta alto No, yo creo que ellos montan alto <risa> Eso sí, sí. <risa> Bueno, que Vidal tiene caballo Sí, por eso, eh, no, ¿Está a, a, eso a, la a eso me refería o sea, Está acostumbrado a las yeguas Está sí? acostumbrado a las yeguas <risa> Entonces <risa> Sí, disciplina eh, La primera definición podría ser Doctrina, instrucción de una persona Especialmente en lo moral o sea, es una forma de vida que lleva esa persona. Por eso que dice ah, una yeah. instrucción, una doctrina. Entonces, una persona lleva una disciplina es porque es una persona que, si es en lo moral, es una persona correcta. Uh -huh. Cosa que no tienen los seleccionados. No. <risa> Otro, ni los políticos tampoco. No, algunos, muchos políticos no. Otro dice arte, facultad o ciencia. O sea, por ejemplo, ¿tú en qué disciplina te especializas? No, yo me, me, me especializo en la disciplina del arte. Ah, de cagarte de frío. <ríe> Ese tipo de disciplina. Claro. Hay otro que dice, especialmente en la milicia y en los estados eclesiásticos, secular y regular, observancia de las leyes y ordenamientos de la profesión o instituto. Esa es la disciplina, por ejemplo, que se exige a los estudiantes. Ya los militares. Ya los militares, obviamente, claro. Cuando dicen, no, oye, yo, yo quiero un curso disciplinado, o sea, que siga la orden y que no cuestione. Por eso también se dice que es eclesiástico. ¿Ya? Y también mil, militar. En los colegios también a veces se suele llevar eso de que, por ejemplo, que no corran en los pasillos, que supuestamente que no se molesten entre los compañeros. Es un curso que tiene buena disciplina. Claro. Pero mire, hay otro, que este sí que es eh, extraño, dice: instrumento hecho ordinariamente de cáñamo con varios ramales cuyos extremos o canelos son más gruesos y que sirve para azotar. Ah, de vera, pues, que así se disciplinaba po, antes. Claro, o el palmoteo roto, como le dice los otros. <risa> claro. <risa> Entonces, como una vara, como un, como una fusta, por así decirlo. Algo así. Claro. Y de ahí también viene el término disciplinar. Que es golpear claro. a una persona. A los niños, sobre todo, dice: hay que aplicarle disciplina. e ir a sacarle la chucha, literalmente. Sí. No, tu niño merece más disciplina. Chota, que? Ah, prepárate porque se te viene bueno. <risa> y después dice: acción y efecto de disciplinar. <risa> es eh, la misma igual <risa> que te dice todas las palabras. <risa> de, no <risa> falta en, la, en las acepciones. Claro. <risa> acción o efecto de. Y dice la misma palabra y al final no dice nada. En <risa> todo caso. <risa> Ahora, ¿por qué también es importante el tema político? Porque la disciplina, que tiene que ver por ejemplo con, con la observancia de leyes y ordenamientos de la profesión o instituto, tiene que ver también con el plano político. Cuando tú sigues una ideología y eres un seguidor acérrimo, tú eres una persona disciplinada. Y es esa acepción... La que nosotros ocupamos cuando decimos por ejemplo que los comunistas son disciplinados Porque el líder del partido le dice anda a votar y los buenes van a votar Cámbiate de dirección, los güeres se cambian de dirección Tírate un peo, los güeres se tiran un peo Exacto. Sale a salir diciendo estupideces en la tele No, bueno, sale Oh, no, pero es que eso eso, eso es más normal de ellos pero Sí, no, pero es que es intrínseco de ellos, ellos lo llevan en su ADN Pero ojo, el eh, profe, hay que hacer la eh, observación De que disciplina no tiene nada que ver con inteligencia No, no, ¿Ya? no, para nada Absolutamente nada que ver Que estos buenos sean disciplinados No quiere decir que sean inteligentes No ¿Ya? De hecho, los hace, mira. Si lo vemos desde un punto de vista ya más amplio, sería incluso menos menos inteligente el que es disciplinado. ¿Por qué? Porque no se cuestiona las cosas, acata todo sin cuestionárselo. Claro. En, sí sí. en esta acepción, obviamente, en esta acepción claro. de, la, de la palabra de disciplina. Una persona que es disciplinada como en un partido político que va a votar ciegamente por todo lo que dicen y sale a defender hasta lo indefendible, y una persona que es poco inteligente. Porque Exacto. incluso sabiendo que está mal, lo hace porque tiene que seguir una doctrina, porque tienen que lograr una consecución de un poder, sabiendo incluso que lo que están haciendo es incorrecto. Entonces, muchas veces las mentes más liberales son menos disciplinadas, y es por eso también claro. que dentro de ese ser menos disciplinado, es que terminan perdiendo elecciones, que terminan perdiendo lugares, porque si un político de turno viene y les dice, ya, quiero que todos, por ejemplo, los que piensan de forma liberal... Eh, se van a cambiar a la comuna de Pudahuel porque vamos a coger un alcalde. ¡Ay, más hueón! No, no lo van a hacer. Entonces, sí, eh, tiene mucha razón Don Estecho, que son dos cosas completas, pero completamente diferentes. Exactamente, pues, profe. Oiga, y también siguiendo la línea de la palabra de la semana, podríamos ir a la sección. Dígalo usted. Pero ¿cómo tan hueón? Hueones con plural en esta ocasión Sí, sí, se lo ganaron Porque nuestros queridos jugadores de fútbol La, es, la hacen de nuevo claro. Bueno, en el fondo no sé si lo hicieron de nuevo O taparon algo O la verdad es que No sé, está todo bastante turbio Pero ahí juega un papel eh, fundamental La disciplina, Profe Exacto, mira, te tengo... Una palabra que se va a transformar en, eh, en ley, por así decir. ¿Mm. La selección chilena tiene problemas con minas y alcohol en una concentración. No importa cuando escuche esto. <risa> <risa> no importa, da lo mismo. Eh, eh, mira, no, da lo mismo. Mira, eh, señor que, que, que viene del futuro, que viene del año 2023 y va a estar escuchando este programa, no importa. Si Chile clasifica el mundial de 2022, no importa. Va a tener... No importa cuando usted escuche esto. Chile tiene problemas de alcohol y de, y de indisciplina con mina en una concentración. Sí, pues, pero si tenemos al niño, símbolo de, al niño símbolo del pisco, de la piscola en la selección también, pues, por favor. <risa> Entonces, es bastante rocio. Ya, ¿qué pasó? ¿Qué miércoles pasó? En horas de la mañana, de la mañana digo yo, eran como las dos del día, <risa> Es que a esa hora se le usted, pues, profe estoy... yo, no sé, hora... yo no sé cómo usted pilla gente en la calle a esa hora Estoy madrugando <ríe> a esa hora yo. <ríe> <¿Sí>? <ríe> Bueno, eh, en, en, en horas de la AM, por así decirlo Entre AM y PM, surgió una noticia Según, eh, corrió por WhatsApp así, pero brutal Muchas desclasificados que decían que Habían siete jugadores chilenos involucrados En un acto de indisciplina La primera información se decía que Vidal, el Meneses y eh, no, Vidal Chale Arangui. No, Vidal Vargas y, y el Pitbull iban a ser apartados de la selección porque llevaron a unas putas colombianas, obviamente a darles canchis canchis como caja No, si le iban eh, a para leer libros, noche por libros Noche de libros, por, noche por, por. Y libros con, la, con las prostitutas colombianas claro. Y que, bueno, todo esto era dentro de la burbuja que estaba ahí con, con los inconvenientes que se curaron raja que el Pitbull incluso está diciendo eh, la Si yo hago la agua que quiero y qué tanto bueno y que también en esa fiesta está involucrado Jan Meneses, Maripan y, y, y, y... Arang, y Aranguí Charlie ¿no? Arangui, sí, que está involucrado también en esa fiesta. Entonces, estaban todos así como puta la wea. De nuevo, estos desgraciados, por la cresta, y nos vamos a quedar justo con el partido ante Uruguay y nos vamos a quedar sin estos jugadores. ¿Cuál era claro. el problema? No es que ellos puedan ser castigados por indisciplina, que eso puede venir después. El drama era que, como habían roto la burbuja y habían contratado a unas prostitutas, era probable. ...que pudieran estar contagiados con COVID... ...entonces tenían que hacerle los exámenes... ...y tenían que esperar a ver que se, si se les declaraba o no... ...claro... ...entonces todo eso era, estaba con... ...con un, un ...y salieron supuestos periodistas... ...salió mucha gente diciendo... ...no, yo tengo un conocido... ...la clásica... ...tengo un conocido... ...que tiene un amigo que es periodista... ...y que sí, que están confirmando la claro, cuestión... ...claro, confirmaron la noticia el kawin ...a esto, a todo esto profe... ...se le tiene que sumar que también... ...en redes sociales... ...circuló que las artes eh, iba a renunciar si es que esto no se hacía público Y eh, que luego iban a dar una conferencia de prensa eh, El mismo día que andaba circulando la información Iban a dar una conferencia de prensa junto a Claudio Bravo Para destapar toda esta olla y todo este escándalo y La indisciplina de los mismos de siempre Y toda la parafernalia Y así corrió la noticia, ¿no? Y después dijeron que estaban. La, el presidente de la federación estaba sí. reunido con el cuerpo técnico para tratar de, de contenerlo, de que siguiera el mando de la selección por lo menos hasta el final de la Copa América, que no los dejara tirados, que a los jugadores sí iban a ser apartados. Y estaba todo eso en un halo de. de... De misterio, ADN y, y Tele13 conf no confirman la noticia, pero sí dicen, oye, hay sospecha de que pasó esto, posible escándalo en la selección de, de, juego y, de juego de azar y mujer sola. Ben Brereton incluso publicó What is Marakingwis? <risas> <risa> ya cuando llegue a Chile Vas a saber lo que son las maraquíguas <risa> Entonces Chuta Y después sale el NFP a desmentir todo Diciendo que habían llevado un peluquero Y que ese peluquero fue el que llevaron Para el partido antes de Bolivia sí, pues. Sospechoso Por decirlo menos Detallemos la información pues. Póngale. Dice ANFP entrega detalles de la Violación de la burbuja sanitaria en Brasil Esto mientras se espera Bueno ya a estas alturas de, ya dieron la conferencia de prensa a las artes eh, fue con Claudio Bravo o todavía eh, no había noticias de eso bueno el eh, detalle dice, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional ANFP se refirió a la situación vivida por la delegación en Brasil, donde algunos integrantes del plantel incumplieron la burbuja sanitaria. Perdón. En el comunicado, indicaron que la Federación de Fútbol de Chile y el Cuerpo Técnico de la Selección Chilena Masculina Adulta reconocen el incumplimiento de la burbuja sanitaria de la delegación que participa en la Copa, Copa América. La ANFP detalló que el hecho que causó el revuelo fue el ingreso no autorizado de un peluquero que pese a contar con el examen pese negativo No debió haber entrado en contacto con los jugadores Los involucrados serán sancionados económicamente Lamentamos lo que generó esta situación E informamos que todos los miembros de la delegación Arrojaron examen PCR negativo el sábado 19 de junio Cierra la declaración Esto eh, mientras de... bueno se dice que Lazarte y Bravo eh, y Mauricio Isla daban una conferencia de prensa previa al eh, duelo con Uruguay. Mira, la conferencia de prensa fue, eh, le preguntan a Bravo a Isla, ellos dicen que no hay ningún problema, de que sí, o sea, y que sí se reconoce que fue el peluquero, pero que los responsables asumen su responsabilidad, fue lo único que dijo Bravo uh -huh. y el Guaso Isla no omitió mayores comentarios, después entra en el machete de la artes a la conferencia y dice que no, que no hay ningún problema, esto o sea, le preguntaron si a él le molestaba el acto de indisciplina él dijo, eh, más que indisciplina, sí, fue, son cosas que pasan y que... Fue una de mierda." Claro, así como, eh, y no sé si afectará tanto al grupo y bla bla bla y hay, aquí es cuando uno se pone a desmenuzar la cosa porque están todos diciendo que la NFP quería tapar todo este escándalo eh, por diversos motivos. A ver, Chile juega con Bolivia el día viernes a las 5 de la tarde. Este peluquero entra a la concentración, tengo entendido que el día jueves en la noche o bien en la mañana. El, parece que fue el, el día jueves porque el Pitbull sube un, una historia en Instagram donde está con Vidal y el peluquero. El drama es por qué recién hoy día domingo no estamos enterando de que esto era un problema y acto indisciplina. Siendo que en teoría todo el mundo vio esa historia con el peluquero. ¿Por qué justo un día domingo en la mañana? Después de que, obviamente, anterior es un sábado en la noche. Y conocemos cómo es Brasil. Y conocemos cómo son los jugadores encerrados en una concentración. El chino Río fue pitonizo. ¿Te acordáis cuando y les dice y por qué no salen a huear como huevan antes? <risa> Sospechoso, por decirlo menos sí pues pero también pueden haber especulaciones a favor y en... bueno hay especulaciones a favor y en contra Porque está bien lo que dice usted pues es eh, eh, bastante sospechoso puede ser que la noticia del peluquero haya sido una noticia así como al pasar como para tapar la noticia más grave ya o puede ser que también la idiosincrasia chilena, sabiendo cómo somos eh, empezó con esto ya y como yo le comentaba en bambalinas cómo se dice <risa> <risa> eh, la bola de nieve se haya ido agrandando tanto que al final llegó a una noticia ya pero escandalosa porque claro como le decía yo pueden haber visto este gallo entrar a la eh Habitaciones de, de los jugadores y que uno, no sé, po, haya comentado a, lo, a otra persona, oye, viste echar este peluquero, este peluquero, no, si tú, yo lo vi echar con una mina. Y ese baile cuenta no otro, oye, ¿se ¿sí, que este peluquero fue con una mina para, para, el, para la habitación de los jugadores? Y así se empieza a correr la bola de nieve y se empieza a agrandar. Y el Cagüen, al final se arma de una manera súper distinta a lo que fue la realidad. Mira. El, sí, es, es totalmente posible Lo más probable es que esas niñas no hayan sido prostitutas Sino mucamas Claro <risa> Que se les pagaban servicios aparte claro. Por limpiar la pieza Mira, y antes de que todo fuera oficial Se hablaba de que el, Ya la NFP había comprado hasta pasajes pues Ah, profe, pero mire, al final yo creo que pues, son puras fake news ¿se ¿Ustedes se acuerda cuando, eh, no sé, pues, habían situaciones de repente políticas o eh, situaciones en el mismo estallido eh, delincuencial eh, que circulaban eh, los eh, las noticias en, eh, en WhatsApp? ¿ya? Los audios, por ejemplo, en WhatsApp ¿Verdad? Eh, audios de, de, ya sea de golpe de Estado, de tomas de poder por el comunismo o miles de cuestiones Lo están matando en paquedano Claro, ay las, las torturas <risa> <risa> Y hay weones que se compraron la noticia Y más encima después empezaron a agrandar la bola sí, de nieve. No, no si sí lo están ¿Ya? cubriendo <risa> sí, yo creo que hay que tomar bien con pinzas todo lo que salga en redes sociales Todo lo que uno le envían eh, Porque eh, siempre hay que tener eh, dos miradas de, de la realidad Claro, mira, a mí igual me parece bastante sospechoso Yo creo que a lo mejor todo esto, si es que se llega a saber Se va a saber cuando termine la Copa América Porque mira, si hubiera sido un escándalo tan grande Con que con putas, con alcohol, con seis jugadores involucrados La selección iba a quedar demasiado disminuida para seguir el torneo que, ¿sabe por fin Yo no me compro esa hipótesis de que hayan estado tan reventados porque venían de jugar con Bolivia y tienen un partido ahora super... Eh, luego con Uruguay ¿Ya? La cosa es que entre medio de eso tienen entrenamiento, eh, tienen otras cosas que, que hacer, digamos. Entonces un jugador de alto rendimiento tampoco va a arriesgarse a quedar tan reventado de andar tomando y andar con puta, eh, siendo que tiene cualquier restricción eh, y está igual eh, vigilado dentro de lo que... Dentro del de entorno. O sea, están estamos. dentro de una burbuja. No, no se claro, pueden no. llevar puta. Pero tampoco peluquero, o sea, ¿cómo claro. entró el peluquero? Si están dentro de una burbuja, deberían pedir una identificación, algo para poder entrar, o sea, ¿cómo entró? Es que claro, que no sé, pues a lo mejor era el mismo, por eso que es la casa, si como tan hueón, a lo mejor era el mismo tipo, no sé, porque los cuida, dijo, ya si es un peluquero le iban a cortar el pelo, esto". a lo mejor era ser gay. Iban <risa> <risa> a hacer un trio ahí <risa> <risa> entre todos. <risa> claro. Dijo, ya, si es un peluquero, si le iban a cortar el pelo, estos huevones. ¿Qué más va a hacer? Tiene PCR negativo, listo. ¿Qué más puede pasar? Claro. De repente son un poco más flexibles en ese sentido. Pero no ahora sé. se supone que la bueno, conmebol ya. le va a pasar una multa a la federación y me parece que los jugadores van a pagar de su propio bolsillo la, la multa que viene bueno es que tendrían que pagar no más no, si esa, sería, se esa, esa sería la forma de, de con lo que sea Bravo que se iban a ser responsables de sus errores ¿eh? yo creo que por ahí puede ir el, el hacerse responsable, porque ¿qué significa hacerse responsable? o sea, decir, si sí, la cagué ya, y, ¿qué más? sí, pues le preguntaron a, ¿Sí? a las artes si todos los jugadores estaban considerados para el partido de contra Uruguay y él dijo sí, excepto Alexis Sánchez que está en Santiago recuperándose, pero están todos considerados. Claro. Entonces, oiga, menos mal que no tuvieron de Viñuela, a, de peluquero los bueno, porque si no, <risa> <risa> <risa> lo, dejaron lo dejaron pelado. pelado, claro. <risa> Sí, pero de todas formas Sean maracas, sean peluqueros ¡Como tan hueones! Como tan hueones, no, no pues Si no pueden estar saliendo ahí Con esas noticias <ríe> sí, Más sí. encima, dejándolos mal Si es que, bueno, y, y, y si fue cierto Y taparon esta hueá, se va a saber ¿Se va por ignorancia? Que a veces no entiendo, como tanto O sea, y, y siempre son los mismos, no puede ser no, otro No, pero hay que, usted, es que profe, usted Cacha que al, al final Al final del día Eh por muy buenos jugadores que sean, eh, te pones un flight, pa' con cosas. Porque incluso se está armando un hashtag, un hashtag o un gato, un numeral, como mm. le gusta decir a los, a los españoles, eh, de, de Funal King, o Funenal King. Entonces ya... Ah, sí, Funenal King. No, ya ya estáis poniendo mucho. ¿Ya? deja que la noticia de verdad salga a la luz y si, si la verdad se va a salir Mira, igual mañana Chile ¿Ya? le gana 3-1 a Uruguay con dos goles de Vidal, con un gol de Vidal, un cabezazo de Pedel de y, y, claro. y Maripán va a ser la figura en, en, en el fondo claro. <ríe> y se van a olvidar todos, de, hasta del gringo se sí, pues, y van a olvidar y iban a salir los memes ahí, eh, con la caña cansado, igual el, el kick claro. cumple, oye pero si eh, Romario Romario era el loco que llegaba curado a jugar, curado Sí, sí, por Brasil. Y el loco rendía y hacía goles. Entonces el DT le decía, mira, mientras este loco me haga goles, yo no tengo problemas si el loco sale a carretear. Bueno, era en otros tiempos también. Sí, pues Pero Romario era una bestia hermano. ese sí que era goleador. Hoy no bueno, tenemos de todo en el fútbol, pues, profe, ¿eh? mientras que Cristiano Ronaldo eh, rechaza la bebida escuela, el King <risa> el las combina, la combina. <risa> Exacto. <risa> sí, por supuesto. Escuchemos lo que decía el gurú. Vidal, weón, te pusiste un, un, un, un. Entraste a los mexicanos, compadre de los jugadores metidos con peluqueros, pa' fuera el peluquero, pues esta cuestión es un combate, we, Preocupado del peluquero, we. está Están rayados, weón. Como te corté el pelo de quedar feo, weón. Entonces. Vamos con la siguiente sección, pues, Don Station. Sí, pues vamos con la siguiente sección, pues, profe. La vuelta al mundo. Déjale, vuelta al mundo, la vuelta al mundo. O, oye como yo decía en el programa pasado, pasan cosas realmente insólitas en el mundo. Más que insólitas, diría yo. Hay unas cuestiones que son. Eh, <ríe> increíbles, ¿no? Mire. Ingeniera, estaba buscando nidos de tortugas marinas en una playa Pero halló 30 kilos de cocaína ¿Qué clase de tortugas son esas? <risa> La tortuga coca. Eran tortugas duras Claro, tortugas de concreto La mujer inmediatamente dio aviso a las autoridades Encontraron 24 paquetes repletos de estupefacientes Con un valor de 1.2 millones de dólares ¿Estáis estás seguro que eran 30 paquetes? Eh, yo creo que es como el sí. chiste del profe. Sí. <risa> es como el chiste del pompofí. Para lo que hace guardo uno. Para pa estudios... Para estudios... <risa> sí, pues. Es para hacer un trabajo la claro, universidad. Para pa financiar la investigación. <risa> Oiga, pero si hubiese sabido el valor que tenía esto, usted sabía, ¿no? Es que no tenéis como reducirlo, así es el problema. No, que usted va a puente alto, va a la pintal y lo reduce el tiro. Que te te, te pitean los locos ahí, pues... No llegaste ah. a hacerlo. Te quitan la droga y te pagan un palazo Mira, y fuiste bueno. Dice Angry Chambers, supervisora de vida silvestre del Escuadrón 45 de Ingenieros Civiles en Cabo Cañaveral, Estados Unidos, buscaba nidos de tortugas marinas en una playa cuando descubrió un gran cargamento de droga de más de 30 kilos de cocaína. La mujer estaba haciendo un estudio de anidación de tortugas marinas cuando se topó con un paquete de plástico que estaba envuelto en cinta <risa> adhesiva. L la ingeniera se contactó de inmediato con el escuadrón 45 de las Fuerzas de Seguridad de Estados Unidos, ya que había encontrado más de 18 paquetes de los que sospechaba contenidos. droga. pero me estoy huyendo que cuando iba en el paquete 18 recién se ni a dar cuenta que eran ladrillos de coca, güey. <risa> es que probó los primeros 17. <risa> <Pa' estar seguro. risa> Claro, para estar segura. Es pues. solo verlo. O sea, tú hay uno de esos y cachai al tiro que todo. Ah. Vos lo veis no, en la bola profe, ahí, lo veis cómo pasan y dices, ah, ya llegó la merca." Es que vienen vienen envueltos como en una cuestión blanca, o sea, en una bolsa negra. Sí, con papel con, film. Con, a lo mejor, no sé, pues son envíos de Amazon, <risa> pues <ser. risa> ¿Pueden ser enciclopedias? No, la verdad ah. es que no. no. ¿No? Está entre marihuana prensado o cocaína, o pasta base, pero, pero de esas <risa> tres no sale. Ah, yo estoy pensando en la inocencia de la mina ah, que escucha las cosas. Pues, o sea, ¿Qué clase de tortuga <risa> más extraña? ¿Este caparazón tan duro? <risa> claro, ¿por qué me miran tan raro? Tiene las pupilas claro. dilatadas, dice la. Un agente de narcóticos de la oficina del sheriff del condado de Brevat llegó a la playa y realizó, realizó una prueba de campo. ¿Prueba de campo. <risa> Una prueba de campo ¿Qué significa ¿Qué, eso? Que hacen la prueba ah, ahí mismo, in situ Calla <risa> En 24 paquetes hallados Pesaban casi 30 kilogramos Y verificó que estaban repletos de cocaína Según el escuadrón 45 De las fuerzas de seguridad de Estados Unidos El valor del cargamento de estupefacientes Es de 1.2 millones de dólares De acuerdo con el agente especial Del departamento de seguridad nacional eh, Los traficantes a menudo Envían ladrillos de droga por el mar Dejando que se pierdan en la maría Y finalmente los recuperan a lo largo de la costa de Estados Unidos eh, eh, Hoy, Si entonces, fuera tan profe, fácil ¿qué? No creo, la verdad no creo que... ¿Los tiran por el mar? No creo, que se esa tampoco flaterían tanto. No sé A lo mejor tenían GPS en los Capaz porque sale más barato colocarle un GPS que que, per... que perder un paquete de coca Imagínate, los 30 valen, eh, dijeron 1.2 millones de dólares Eran 24 paquetes, a ver, saquemos al tiro en la cuenta Vamos a sacar al tiro a la cuenta muchachos A ver, son 1.2 millones, 1.200 Partido por 24 paquetes, son mil dólares cada paquete. mil dólares sí, cada vos, paquete? Por, pongámosle a 6,80 el dólar. son no, por cuánto? Por el dólar está a 7.48 Ah, mierda, puta que me queda en el pasado, weón. Sí, pues vaya, pronto vamos a tener el dólar blue. <risa> Por que está caro, el dólar, mil Son 37.400.000 pesos Vaya a gastar 100 lucas en colocarle un celular, y lo dejáis ahí, no tenéis, no tenéis problema, güey. Yo le gasto <risa> para recuperarlo Por supuesto, por supuesto pero bueno, dice, eh, los paquetes de cocaína fueron transportados a un lugar seguro y entregados a la Oficina de Investigación de Seguridad Que está indagando la procedencia de la droga o Sale, <ríe> Yo cacho que de los 24 deben quedar unos no, cuatro. Hasta no, hasta de oro ya <ríe> Mi Sí, mira, pues, pues. o sea, eh, pobres biólogos marinos que confundiendo paquetes de, de droga con tortuguitas y de las tortugas no salió, ¿no? Po, al final encontró todo no el mina. ¿no? Que tante, lo decía, sí encontró caparazones 24, a traerle duro. Oiga, y hablando de, no sé, pues de cahuines, como lo que hablamos en la sección anterior, cahuines, conspiraciones y todo eso, ¿no habrá sido que la mina, por ejemplo, haya sido una traficante nueva? Muy inteligente, una gran narcotraficante Y que para desviar la mirada, digamos, de las autoridades Dije, oh, me encontré, no sé, 24 paquetes de cocaína Pero tengo un cargamento con 100 Entonces, mientras el, eh, las autoridades investigan los 24 paquetes La mina los deja ahí con la atención puesta Y se eh, distribuye los otros <ríe> lo otro 100 que mira, tiene Mira, te, te lo doy incluso más malévolo ella se enteró de ¿Eh? que ese era un corredor de una banda rival Entonces fue, le hizo la mexicana Se llevó 100 paquetes, dejó 24 y lo denunció a la policía para que los rivales no tengan ruta Ajá. Más, ruda ah, más ruda todavía Más ruda todavía ¿Ve cómo pueden correr las Mira, hagamos una más ruda todavía Después tomaba las tortugas y las tortugas en los caparazones transportar la droga ¡Oh! oh Eso sí que es ruda Hagamos una más claro. ruda todavía Le inyectaba la droga a las tortugas para que se fueran ¿sí? de vuelo para el otro lado y las capturaban al otro lado y, y las la abrían y le sacaban la droga filtrándola por la sangre No, más ¿sí? ruda todavía Llevaban las tortugas y en vez de tener huevos con tortuguitas tenían huevos de coca <risa> Las tortugas, porque estaban eh, también confabuladas por <risa> el caro. Y las tortugas cobraban su parte Hagamos la más mala todavía ¿sí? La hacía para pa la fiesta de Pascua entonces, en vez de huevitos de chocolate, dirían puros huevos de, de merca. Así se la transportaba con los niños para que los niños fueran y, y los transportaran entre el vecindario. Claro. Y los cabres chicos andaban así con los dientes abiertos. Y con chino de al costado de la boca. Claro. Dulce o te sirve una piedra. Ay. Vamos a una pausita, profe. Ya estamos sí. medio pasado. Eh, volvemos con la sección Chile al día. Así que ya regresamos con más de Capital de los Simios.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 La capital de los simios. Oh yeah. Ya estoy mejorado un poco de profe de mi nariz. Excelente. No, no de las narices como dirían los. No de las narices. Los fleites Exacto. Aproveché La pausa para. Tengo un problema. Tengo un problema con las dos narices. Claro. Como les decía, aproveché la pausa para ir a comprarle comida a mi tortuga. Y me vendieron unas bolsitas chiquititas, eh, cinco lucas, me tocaran así, pero eh, a mi tortuga la dejó así como patas para arriba y a mí me hizo bien eh, para destapar la nariz. ¿Quedaste como insulsa? Claro, quedé como insulsa. <risa> <risa> ¿Verdad que ese sí? loco? ¿Verdad parecía jalado cada, cada tres palabras empezar No, sí al... que... Ay, insulsa ya estaba curtido, ya se dónde tiene las fosas nasales, pero parece mi orca. <risa> de estos Claro, oiga profe, cuéntale a la gente como todos los pero, eh, como todas eh, las veces en nuestro programa, ¿dónde nos pueden encontrar? Excelente, todos los días lunes sostén en cuenta en Spotify, a menos que grabemos ese mismo día lunes y lo subamos el martes pero... <risa> Como había estado pasando, pero bueno, ya volvimos a su curso regular A su, claro programa natural. Entonces, los días lunes usted tempranito va a poder escucharnos ahí en Spotify para que vaya entretenido hacia la pega e informado como corresponde. Ese mismo día lunes a las 10 de la noche por punto fm.cl también nos podrá encontrar. Aunque esta claro. semana vamos a estar compitiendo con los debates. Ah, pero el debate el fraude amplio sí que le ganamos nosotros ya. No no hay, no hay problema. Estará... Oiga, pero don Paco va a estar contento. <ríe> don Paco va a estar feliz, claro. Sí. No va a estar con el Paco a dos manos. Claro. El día martes salimos en YouTube, porque en YouTube está todo en mano. Así que si usted no está escuchando por YouTube, aproveche de darle ese botoncito me gusta y la suscripción, por favor, que nos ayuda bastante. Ya superamos la meta de los primeros 200, vamos sí, por pues. esos segundos 200, de a poquito Déjale. se va avanzando. Así que vamos que se puede. Vamos que se puede. Y también, bueno, estamos en las distintas redes sociales como Facebook, eh, Twitter, Instagram, Twitch. Así que le vamos a poner bueno durante este invierno que va a ser bastante frío. Exactamente. Oiga, y vamos con nuestro jingle inmediatamente. Déjale, y dice Chile al día. Chile, Chile al día. Con nuestro. <risa> <Rufy de> Buen jingle, profe. Ya me lo sé de memoria, bro. Sí. <risa> Esto ya está protegido por el SSB. Claro, por copyright. No, por, claro, por supuesto. Que no nos vengan a demandar de Canal 13, <risa> Ni eh, ¿cómo se llama este que cantaba ¿Juan Antonio Laura? Eh, ese mismo, güey. Ni la. ¿Cómo se llama la mina? La Beatriz Vicencia. Con la <risa> Pero no, profe, decirlo nosotros original Original, 100%, 100 original, no fake No fake Sí, por supuesto Nada. Oiga, ¿qué tenemos esta semanita para Chile al Día? Porque han estado pasando varias cosas ¿ya? Mire, una de las cosas más grandes que pasó ¿Ah? Fue que nuestro amigo Epidemia Sacó su programa de gobierno Sí ¿Sirtió la pajita? Sí, usted, ¿Qué pasó? ¿Usted sabe cómo se llaman esas pajitas? Esas bolitas de paja que van rodando ¿Cómo se llaman? Se, se llaman yaretas ¿Yaretas? Sí, mire, mira Mira, para que Para que sepa <ríe> Así es que vamos a analizar este lindo y hermoso programa Mira, yo le tengo caleta Fe Lo voy a abrir ahora en este momento ¿Mm? Porque, mira, independiente de todos los chistes que uno puede hacer cojado y Yo creo que él igual quiere, quiere que Chile esté, esté mejor Lo que he dicho siempre Yo creo que todos los políticos Buscan, no, buscan que Chile no. esté mejor. Así Fado que, no. sí, mire, no. yo le tengo fe, yo le tengo fe. A ver, si quieres hablar de yo, pues profe. No, pero de, déjeme destapar aquí la, la primera página ¿Eh? y eh, empezar a leer. A ver, dice, programa de gobierno para un Chile digno, verde y soberano, plurinacional e intercultural, feminista y paritario. Ah, la conchetoma. <risa> no. <risa> Este pues, Juan perdió la elección Ya, sigamos Siguiente noticia Next, next No, pero analicémoslo Pues profe ¿Cómo vamos a dejarlo ahí? Te reitero todo lo dicho Por la cresta Hoy oh, en la pura tapa Ya dejaste la cacajado, eh. Programa de gobierno Para un Chile digno Puta, está ahí bien Verde Y soberano Plurinacional e intercultural, feminista y paritario, ya las pelotas. No, o sea, a ver, sí. empezando porque Jado es un mitómano de mierda. Ya. Segundo, porque su programa de gobierno tiene puros zombies. Es como el, el, el libreto de The Walking Dead, yo creo. <risa> tiene puros zombies quitando y con las manos arriba. Claro, en la portada se ven como puros locos y, haciendo la Dama. <risa> claro, haciendo la Genki dama. Locos con pañoleta. Ah bueno. Oh, ¿Sabes que No creo que estén haciendo la genquidama, a lo mejor quieran agarrar al güey que se cayó del caballo de Aqueano. <risa> o al que se cayó el mapocho. <risa> claro. ¡Ay, <risa> ay, oh, oh, oh, oh. qué fuerte, qué fuerte! Mira, en la introducción dice, Chile atraviesa por una grave crisis económica, social y política, que es consecuencia de 30 años de acumulación de un conjunto de desigualdades, abusos y precariedades, que han afectado a las grandes mayorías nacionales y que se cristalizó el 18 de octubre con la revuelta social. A ello se sumaron los efectos de la actual pandemia, que ha reflejado con mayor nitidez la desigualdad y la injusticia del modelo neoliberal, acentuando el abandono del Estado a sus obligaciones esenciales y el sufrimiento de la ciudadanía. Enfrentados a este contexto, proponemos iniciar un camino para superar... Mira, lo pone todo junto. Para superar... ¿Mm? Hasta para eso, weón. Sí, bo. Los factores estructurales que llevaron al actual estado de indignación y movilización. Es decir, un trayecto hacia un nuevo ciclo político basado en la más amplia participación de todas y todos los actores sociales para construir ese Chile que tanto soñamos. Concha, bueno leí media le, página y. Le... <risa> oh, ya se convirtió. Concha, le vale, güey. Le salió como Diosdado cabello. Ay, ay, ay, qué, qué, qué terrible, güey. Oiga, no vamos a entrar en el contexto de esta mierda porque yo la imprimí solamente para limpiarme el poto Ya, por ¿Ya? si llegaba a faltar Mira, Exacto. te lo aseguro que va a faltar papel higiénico de aquí a unos años más, así que guárdalo Sí, lo voy a guardar ¿Ya? Pero mira, yo quiero hacer ahí en un punto de su programa de gobierno, en el punto 4 que dice impuestos patrimoniales Qué lindo ¿Ya? Y dice, dentro de las medidas destinadas a otorgar mayor progresividad Progresividad a nuestro sistema tributario proponemos la implementación de un impuesto permanente a los patrimonios dirigido a las y los super ricos. Otra, otra vez la hueá de los super ricos. En la medida que se encuentren correctamente construidos, los impuestos patrimoniales no afectan la inversión. No afectan la inversión. Un dato. Un dato. No afecta la inversión. Según acá. El weón. Ya. No, no voy a leer eh, digamos el punto en contexto. Ya. El punto como tal. Pero sí el weón quiere por ejemplo poner un impuesto. A los super ricos, ya sea del aproximadamente del 20-28%, pero también las utilidades tienen que dividir, dividirse entre 30 para los trabajadores, 30 para el Estado y 40 para eh, el eh, empresario. ¿Cómo? Y de ahí el empresario tiene que pagar el impuesto, otro impuesto más, y tiene que hacer las inversiones correspondientes. ¿Cómo pegamos manotazos con el Estado? Porque en la actualidad. El 30% existe, que se llama gratificación legal, ya. pero el otro 70% se lo lleva el, el, el, la empresa de la ganancia. Claro. No, ahora un 30% el Estado sigue así como... Por, por si acaso sí, pues. Mire, dice En la medida que se encuentren correctamente construidos los impuestos patrimoniales No afecta a la inversión ni a los sectores medios de la población Este impuesto tendrá las siguientes características: Uno, se considerará el patrimonio de las y los residentes eh, de... Perdón, perdón oh, No, no, no, no Se considerará el patrimonio que las y los residentes mantengan tanto en Chile como en el extranjero la base imponible del impuesto deberá reconocer todos los activos y pasivos de la de las y los contribuyentes en base a las normas especiales de valoración. Mire, yo quiero llegar al punto 3. ¿Ya? Y al punto 4 Porque el punto 3 dice Ojo, como medida de control especial Para la aplicación de este impuesto Proponemos la existencia De un impuesto de salida exit tax, que implica grabar El patrimonio de quienes presenten Una solicitud para dejar de ser residente En el país <risa> <risa> O sea, para los hueones que no entienden Toda persona que tiene patrimonio Y que quiera salir del país va a tener que darle todo, digamos, al fisco y a este, a, perdón, ¿puedo decirlo profe no? Dale nomás. ¿Puedo, a este conche sumar. <risa> y ¿Y en punto cuatro, dale. Y en punto cuatro dice Asimismo, realizaremos modificaciones a la ley de herencias y donaciones, de forma que este impuesto incremente su aporte al fisco. Además, mejoraremos el sistema de evaluación de inmuebles. O sea, incremente su aporte al fisco. ¿Ya? La ley de herencia. Impuesto sobre impuestos. O sea, si, si usted... ¿ah? Impuesto sobre impuesto. Exactamente, si usted tiene una herencia y la herencia es popérrima Ahora van a hacer una reforma para que usted pague más impuestos Por esa que cada herencia que usted recibió A lo mejor le sale más barato no recibir la herencia y pasársela directamente al fisco <risa> Y van a hacer eh, una valorización de inmuebles Que van a elevar, digamos, el, eh, las contribuciones Las contribuciones Sí ¿verdad? Mira Pensemos de que para que un estado socialista o comunista funcione necesita un estado grande que se haga cargo de todo y necesita plata, mucha plata. ¿De dónde van a sacar esa plata? Según ellos, de los más ricos y subiendo los impuestos, porque con eso van a generar eh, más recursos. Pero su lógica uh -huh. es completamente falsa, porque en la realidad todos los países que tienen más impuestos tienen al final una baja recaudación, porque las empresas se van. Entonces, claro. si aquí nosotros vemos que en el punto 1 Los impuestos patrimoniales, o sea, las personas Dice, se considerará el patrimonio Que la y los residentes mantengan tanto en Chile como en el extranjero ¿Cómo vas a saber tú cuánta plata tiene la persona en el extranjero? Si existe el tema del secreto bancario Exacto Vas a ir a irrumpir a Suiza A Islas Caimán, A Argentina, por ejemplo Si yo quiero tener una cuenta bancaria en Argentina Para, ¿Sí? para considerar ese, ese ese monto como mi patrimonio Es imposible de realizar eso Dos, dice La base imponible del impuesto deberá reconocer Todos los activos y pasivos de las contribuyentes En base a normas especiales de valorización No te dice qué, O sea, te va a valorar claro. de la forma que ellos quieran Wow. Y después, claro, el exit tax, que tampoco te dice cuánta plata vas a tener que tú pagar por irte del país. Puede ser un 80%, puede ser un 100%, un 5%, no te lo dice ahí. Y ojo, cuando estos locos dejan ventanita abierta... ¡Ay, ay, ay, ay! No, hasta... Y ay, el ay, tema, como tú bien lo dijiste, el tema de la ley de herencia, que es, es, llega a ser impresentable, porque eso es impuesto sobre impuesto. Porque toda persona que se compró una casa ya pagó su impuesto. Entonces, esa casa le va a quedar como herencia a una persona y va a tener que volver a pagar impuestos. De verdad, mira, eh, eh, estuvimos revisando el, el este que es un mamotreto de 209 páginas. Sí. La, paja la de, que es un mamotreto. Mire, estoy buscando. El tema de la jubilación, Juan, bueno, es, es horrible. Es horrible. El enfoque de seguridad ciudadana donde se hacen las reformas ah, eh, sí, para dinero. Eh, a ver. Mmm, Mira, hay un artículo Mientras tú buscas ese uh -huh. Un artículo como que si fuera constitución esta mierda <risa> Claro no, hay, hay una propuesta que tiene él Una maravillosa propuesta Que dice que como la vivienda es un es un bien esencial Si tú haces una toma Te tomas una casa Nadie te va a poder sacar de ahí Mira qué lindo Exactamente Mira que le Amigos inversionistas Amigos que Amigos progre Que compraron dos departamentos Porque querían invertir un poquito plata que estuvieron para pagar el pie y ellos con, mientras riendan uno pagan el otro, que es una muy buena idea de inversión de negocio, cagaron, porque ahora va a llegar, no sé, va a llegar un, un beneco, va a llegar un colombiano o un mismo chileno y le va a decir, ¿sabe qué? Yo necesito vivir, me tomo el departamento y fuiste bueno. Exacto, porque ahora va a primar, digamos, el derecho a la vivienda antes que la propiedad privada. Exacto. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, si usted tiene una, un departamentito, una casa que esté arrendando, la persona que está arrendando, si sale esta mierda de persona eh, y estas leyes se ponen en práctica, la persona puede decir perfectamente, sabes que yo no te voy a pagar más arriendo porque priva mi derecho a tener yo una casa a tu derecho de tener eh, tu arriendo o tu propiedad privada. Y a ver, para todos los señores que les gusta decir, no, que ustedes están con la política del terror, política del terror. Señores, esto sale en el propio programa de Hadoe. No lo estamos Exacto. inventando nosotros, no lo está inventando la derecha, este programa no lo filtró ni la derecha ni la, izquierda, ni la centro izquierda, este es el programa oficial de Jado. Publicado por él. Él mismo lo dice, de la página danieljadoepresidente.cl, vaya usted y vájelo. Mire, le voy a leer el tema de seguridad ciudadana, dice con un enfoque de seguridad humana. Ya, ¿qué mierda es eso? Mire, le voy a leer un artículo que dice eh, eh, punto .5. Con respecto a los presos y gendarmería ¿Sí? Gendarmería deberá cumplir solo con el rol de seguridad intercarcelario desmilitarizado, Desmilitarizando su formación Formándoles en el respeto irrestricto de los derechos humanos Y alejándoles absolutamente del rol de rehabilitación En el punto 6 dice Se creará un órgano civil, civil multidisciplinario y público Encargado del trabajo intracarcelario Tanto de la rehabilitación como de los informes para tribunales Para los informes de tribunales Chucha. En el cumplimiento progresivo de la pena ¿Qué quiere decir esto? Que ahora los informes de si un preso puede salir o no No van a corresponder de gendarmería Sino que van a corresponder de estos órganos civiles que él va a crear Y que obviamente va a controlar Otra vez, Obviamente, que él va a controlar Ay Entonces, aquí hay varios puntos de la refundación de carabinero Ya eh, dice, reemplazo de las unidades actuales de control de orden público por personal formado y comprometido con el respeto a los derechos humanos o sea, eh sus derechos humanos P convengamos que para él los derechos humanos no son los derechos de eh, las personas que por ejemplo perdieron sus pegas o perdieron sus negocios eh, en el estallido delincuencial o los mismos carabineros que se vieron afectados eh, son todos estos eh, parásitos que andaban tirando piedras, molotov eh, y que destruyeron prácticamente Santiago entero <risa> entonces bueno <risa> pero mira llega a ser hasta trágico loco hasta trágico Sí. Porque sus ejes principales obviamente están enfocados, las primeras páginas están enfocadas en números grandilocuentes, de cómo van a juntar plata, de cuáles van a ser las reformas al sistema de pensiones, salud, al, al sistema de educación, al sistema de, de cómo el trabajo va a ser eh, fundamentado. Mira, propone un sueldo mínimo de 567 lucas y bajar a 40 horas de trabajo. ¿Y bajar a 40 horas sí, de si trabajo? Sí, si es que menos gana votar por él ya. <risa> <risa> <risa> Bueno, esas 500 y tantas luego que están a casa pongo un. ¿Cuánto? ¿Un huevo? ¿Dos huevos? Ah, mira. Yo creo que el primer año ponle dos huevos. <ríe> <risa> sí. Pero, que es que dice, pero el segundo año nuestro presidente Jadon nos va a aumentar el sueldo un millón y medio. Sí, y pues. nos va a casar para dos huevos. <risa> <risa> <risa> <risa> y el tercer año de gobierno vamos a ganar un chirrión de dólares. Un chirrión no, de un, dólares. Un chirrión de digni dólares. <risa> el peso va a cambiar a digni. <risa> va a inventar una moneda electrónica. Vamos a ganar en clave. se va a llamar bro. el digno. <risa> Y para curarnos del COVID, las goticas milagrosas. Las goticas milagrosas, obviamente. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes le... Si la gente le otorga poder a estas personas, se terminan tomando el país... Si esto, esto ya pasó, este cuento ya se contó. No es, eh, no es por meterle miedo con el tema de Ecuador, con el tema de Venezuela. Mismo Argentina, vean cómo está Argentina. Argentina está para el forro. Entonces, y la, la gente le echa la culpa a Macri todavía, que tenemos elecciones le, de medio término. Pero de todas formas, no es que metamos miedo, ojo. Es el propio programa de es ¿eh? el que está diciendo todas estas barbaridades porque en el fondo claro. son barbaridades si alguien me puede decir que no si efectivamente con más impuestos vamos a recaudar más mira en la teoría en teoría, si todo fuera perfecto El comunismo funcionaría por lo mismo Porque si recaudaban más impuestos Las empresas se van a mantener igual Por lo tanto van a tener más plata En la práctica, cuando las empresas Tú le quitas más plata a las empresas No es que las empresas de apretada se vaya, No digan otra cosa Como ganan menos, reinvierten menos Por lo tanto, crecen menos Al crecer menos, van a bajar su base tributable Si es una buena lógica Exactamente. Pero que ellos no entienden de lógica Ellos entienden de sentimiento Del corazoncito ellos quieren ser buena gente. Claro, quieren ser buena gente, nada más, pues, profe. Mire, estoy también buscando un punto en el cual o se hacía referencia al, eh, a la inmigración, ya a los otorgamientos de visa y a eh, las permanencias definitivas. Eh, la verdad es que estoy buscándolo en menos momento, así que, profe, rellene mi oh, Ok, mira, estamos aquí viendo el tema del, de la de la educación habla de obviamente eliminar el logro acabar el CIMSE y cambiar el, el nuevo sistema de admisión escolar para que sea in integral y que todas las familias eh, obtengan la, los mismos beneficios que todos puedan postular el cumbre y el nido de águila del, del, del mismo de la misma forma va a aumentar en 100.000 nuevos cupos la, el, el nivel medio y la sala cuna. pero ¿de dónde ¿de dónde ¿de dónde ¿Eh? sí, si, si esa es la cuestión tan mal enfocado tan, en, en verdad tan mal enfocado porque en, en vez de aumentar cobertura no, no necesitamos más cobertura, muchachos Necesitamos educación O sea, me, Yo calidad Yo creo que, profe, no es que esté mal enfocado Yo creo que esto está mal intencionado per se Yo por lo menos lo siento Puede así. ser, puede ser Yo creo que está mal intencionado per se Y está... De, digamos, escrito en un lenguaje un poco más entendible, pero en un lenguaje bonito, porque las la personas entienden las palabras bonitas y, y se quedan con ellos, pero se quedan solamente con las palabras, no con la idea no con el, eh, digamos, el concepto mira, mira, en educación dice, construcción de un sistema inclusivo, basado en la justicia y dignidad social, incluyendo una perspectiva no sexista, íntil y pluricultural ¿qué mierda es eso? bueno había un punto también en el programa en donde decía que las eh, escuelas o colegios todos prácticamente iban a pasar a manos del Estado y que había, iba a haber una, digamos, integración ¿ya? de eh, estratos sociales. Ah, sí, o sea que se si sí. quiere eliminar los, los, los colegios particulares subvencionados en un primer momento uh -huh. que el Estado lo absorba y que después pasarán los colegios particulares también a, a ser absorbidos por el Estado. Claro. Ah, bueno, de verdad es... Eh. Y me encima quiere un Estado plurinacional. Como lo que decíamos antes, el. el ojo con lo. Con la, con el, ¿A, ¿A qué se refiere con eso de plurinacional? Que existen muchas nacionalidades dentro de un Estado que pueden tener autodeterminación. Eso significa darle prácticamente independencia al pueblo mapuche, a los colombianos que puedan estar acá adentro, a los haitianos que puedan formar su propia comunidad y hagan su pequeño país acá adentro. Con autonomía. Ah, ok. Así que cuidado, cuidado, cuidado con esas cosas. Pero bueno, con el puro título ya se echó mucha gente encima y no va a salir eléctrica queda lo mismo. ¿Usted cree <risa> sí, profe. no va a salir Está desgraciado. La verdad es que no sé, sea, Yo estuve conversando el fin de semana con harta gente que pensé que tenía un poquito de sentido común. Y, y la verdad que me di cuenta que esta gente, si bien eh, puede conversar, puede dialogar o puede debatir, no tiene ningún tipo de sentido común. Esta gente está idiotizada. Y va a votar por este camello eh, La gente va a votar por las promesas que le hacen ¿ya? Por el, los cantos sirena que él, que él pueda hacer eh, y, y hay mucha gente como las personas que Las cuales conversé yo el fin de semana eh, Que dice que uno está con la campaña del terror Que uno está con el medio siempre Que las cosas, todo está mal Que hay que cambiarlo eh, Todo desde los cimientos eh, Y no sé, yo la verdad es que no me atrevería a decir que no va a salir. Mire, cuando le digan campaña del terror, dígale que ingrese a la propia página de Daniel Jado de Presidente.cl a su página y ah. vea, no campaña del terror, él mismo lo dice. ¿Es que sabe esas esa personas con las cuales yo conversé siempre tienen el argumento de que van a decir Ah, que bueno lo entendiste porque vos soy facho, vos soy nazi <risa> <risa> Nosotros <risa> somos morenazi <risa> <risa> <La morenazis. risa> Ay, qué terrible, güey, qué terrible <risa> Miren, bueno, mire, no no había no encuentro el punto, eh, lo debía haber destacado, pero se refería a que las personas que eh, sobre todo eh, haitianas se va a hacer un convenio, dice en el programa de gobierno, con las personas haitianas eh, para que los niños, adolescentes, mujeres, eh, automáticamente tengan la permanencia definitiva en Chile si ellos que se quieren emigrar. Es que son seres de los ¿Ah? pues, tú hay que ellos hablan. Hablan de idiomas, son tan cultura, ellos te, son mucho mejor que el chileno como ellos. Entonces, ¿con qué razón quiere traer más pobreza a Chile este ¿eh? Si no es con una intención maligna de después tener más pobres para que sigan votando por él, porque los pobres eh, van a votar siempre por la esperanza de. ¿eh? Cautivos. Por el que les Votante cautivo, sí, decíamos. Entonces, yo creo que esa es la intención final, la persona teniendo permanencia definitiva en Chile puede votar inmediatamente, tiene derecho a voto, no necesita tener la nacionalización, la persona se inscribe en el registro civil como extranjero con permanencia definitiva y así puede votar inmediatamente. Sí. Si no me creen, vayan a la página del registro civil, extranjería y averigüen todo. Ay, miren. Así que, bueno, a, profe, a, a, a no todas sé. las personas que, que están con la idea, le, miren, les voy a ser súper franco, una idea bastante idiota, porque ya han, han existido casos anteriores. Si usted le tiene miedo a Jadwe y no quiere que gane la primaria y piensa votar por Boric, no lo haga, no lo haga. Claro. Lo mismo dijeron con Bachelet, que había que ir a votar por Orego para que no saliera Bachelet, lo mismo dijeron de Piñera, que había que ir a votar por Osandón para que no saliera Piñera, y salió igual. Si va a tener que salir en la primaria, en la primaria da lo mismo que gane, que gane epidemia, que gane, da lo mismo no es problema ese, ese no es problema si usted pertenece a un sector, vote por su sector no vote por el otro sector porque si usted vota por el sector contrario le está dando más votos y le está dando más y más representatividad así que no sea pastel vote por su sector y cuando llegue la hora de los que hubo en una presencial, ya sea primera o segunda vuelta. Mira, es más, yo creo que ni siquiera el desgraciado llega a segunda vuelta. Con eso te digo todo. No, Ojalá. no va a llegar a segunda vuelta. Porque es comunista. Porque. Cuando, si lo si, si, si no es comunista. Bueno, sí, está claro. Es que, no sé, como le digo, hay mucha gente que está así, que está encantada con todo lo que trae este caballero. Eh, pero... como dice el dicho, por usted. No hay peor que ciego. Es que es no quiere ver. No no, no, no era así, no es peor que Gustavo Gatico. <risa> Usted es diabólico Sí, sí, es diabólico Mira, man. yo te aseguro que en los debates Esto te aseguro que en los debates que van a venir después eh, José Antonio Kahn los va a dejar en evidencia a todos A todos Ojalá, pero yo no, no creo que, ganar, a mira, que no, no va a ganar, mira, no va a ganar No, porque van a tener que ir a debate obligatorio Mira, Kahn no va a ganar ¿Ah? Pero Kahn se encarga de sacarle la yayita a todos entonces, ahí sí que va a perder votante Vea Vean las deliberaciones de él que, que dice primero gastar y después vemos de dónde sacamos. Pero vamos que esa, tonte, esa tontera así como no, primero hay que gastar, gastar y después vemos cómo conseguimos claro. la plata. Chucha, bueno. Sí, pues, no, hay que gastar primero, después vemos, Dios verá. Ah. ¿sí? Dios proveerá. O el banco central o la impresora que tengamos en la moneda. Bueno, sí. Ah, más encima bueno. quiere... Eh, quiere... Desarrollar un sistema de medios públicos. Bueno, <ríe> pásese por los. Para creer eso para, eh, la para bajar la, a, a, a todos los otros medios de prensa. Exactamente, quiere controlar los medios de prensa, ya, y, regulando las concesiones. ¿Sí? Pásese por la columna de Nicolás Mochati, en Radio Tomás. Bio Vivo, en YouTube, y ahí van a entender a qué se refiere. Tomás Mochati. ¿Sí? Exactamente. <ríe> Vamos con noticia más agradable no. bueno no sé si tan agradable <risa> eh... porque esto viene también sí, de mal en peor güey. <risa> claro de mal en peor Chaguán gana las internas nrl sí le gana a mario desbordes que va como candidato presidencial uy uy uy que fue Ay, desbordes ya no nadie no fue ya, ya fue, es que ese fue el, el gran problema es que Desbordes con esto pierde un pie muy potente para la, para la primaria, porque si no es capaz de ganar en su propio sector, en una elección primaria, difícilmente pueda ganar en una o sea, en una elección de, de directiva de su partido, difícilmente puede ganar la primaria. Pues si le dicen ahora Desprogre, <risa> <risa> ¿de verdad? Bueno, mucha gente se la jugó por Mario Desborde. y el problema es que en, en la interna de Renovación Nacional hay mucha división. Veo que las dos listas estaban bastante peleadas entonces Chaguán salió a, con, un, con una voz de decir hay que recuperar el y eso le molestó a mucha gente pero la gente lo terminó votando ¿Sí? entonces al final sí, tenía que recuperarlo tirarlo, tirarlo más Obvio. hacia la derecha que, que hacia el centro que era lo que quería hacer Mario Desbordes mira, yo entiendo lo que quería hacer Desbordes en todo caso Desbordes quería mostrarse como el partido quería mostrarse como la nueva democracia cristiana ese partido un poco más cosa. Pero para eso tiene es la, que la democracia, democracia cristiana, cristiana no existe porque... ya. Po. Bueno, sí, sí. tiene menos un 3% de los votos, entonces y el René claro. todavía se mantenía como como ese bastión de, de centro derecha que podía como ser el articulador, el negociador y se, se, se tiraba más al centro y se sacaba una línea más falangista uh -huh. por así decirlo y iba a captar muchos más votos. Para ese lado. Claro. Es una idea bastante uh -huh. lógica, pero eso primero hay que conversarlo con las bases. <risa> en Obviamente. relación Nacional existen muchos corazones, muchos espíritus, entonces eh... Yo creo que ahí está el gran problema que él quiso imponer esa nueva es, es, esa nueva visión, esa nueva forma de hacer política, esa nueva derecha que él le llamaba, y le terminó costando a ahora. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? chaguán salió a decir que él va a apoyar a Mario Desbordes con toda la primaria. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Con estos Desbordes yo creo que pierde gran parte del despliegue territorial que tenían las bases. Y en una campaña primaria como la que se viene, hay que tener un despliegue bastante importante. Entonces, si se llega a quedar sin eso, uy, uy, uy, es, com es complicado. Claro. Así es que, pucha desbordes, lo siento, la casa no me... tuvo que, que, que irse para la casa, pero vamos a ver cómo, cómo le va, porque tenemos este, el día lunes y martes hay debate, primero el día lunes es el debate del fraude amplio y el, el día martes es el debate de la derecha, así que ahí bueno. vamos a ver si cómo reaccionan, cómo actúan, porque mira, uh -huh. los otros dos, Sichel y Briones, van a tener que mostrarse. Esta es la oportunidad que tienen para que la, la gente los conozca. Claro. Ahora no sé si los va a conocer mucha gente porque hay partido en la noche. Yeah. Pero no, no, Chile juega temprano, así que. Ah, bueno, ojalá que la gente eh, le ponga un poquito más de atención. Sí, mira, en una esa de puede, esas puede que, puede que sí, sí, sí, la verdad que sí. Claro. Oiga profe, los que nos vamos a tener que ir para la casa también me parece que vamos a tener que ser nosotros Bueno, si esta idea, como decíamos en el programa pasado, que la íbamos a comentar ahora eh, Sigue su curso, ya, y se aprueba Ya que el colegio médico eh, lanza una propuesta sanitaria que busca erradicar eh, el COVID-19 con un cortocircuito, según ellos eh, Cortocircuito epidémico, que lo llaman ¿Cortocircuito en su cabeza, ¿Algo así? Claro, y más que un cortocircuito, es una electrocución <risa> Exactamente, porque esta cuestión no tiene ningún fin eh, médico, tiene puros fines políticos ¿Para qué andamos con cuidado? O sea, como te digo, si viviéramos en un mundo ideal, en un mundo perfecto, esta cosa funcionaría Pero explíquele un poco a la gente en qué consiste este apagón, que le llaman ellos Mire, él dice, eh, el documento construye un importante cambio en la forma de enfrentar la pandemia ya, eh, dice cortocircuito en la fase 0 se propone poner en marcha un cortocircuito epidémico, dice que significa la suspensión del pase de movilidad redefinir las unidades territoria territoriales de trabajo perdón, pasando de comunas a provincias o regiones y en comunas donde la incidencia es mayor a 10 por cada 100.000 habitantes, cerrar toda actividad económica no esencial con cierre de transporte público y traslado de vehículos motorizados no autorizados pese a eso, se permitirá a salir al aire libre para bajar los efectos de la salud mental. Esta fase más extrema durará como máximo tres semanas. En síntesis, es un toque de queda un poco más liviano, pero un toque de queda el, al final. De más liviano no le veo nada porque <ríe> va a ser bueno, toque de queda a las 24 horas lo que te quieren imponer. O sea, Exacto. tú tienes que quedarte en tu casa y no ir a trabajar. O sea, que no trabaje nadie porque no, no van a haber micro, no se van a permitir el, el transporte de automóviles, eh, calles desiertas eh, que cierren lo, los supermercados, los almacenes, los negocios. Eh, por uh -huh. eso digo, en un país ideal, eso podría funcionar si la gente de verdad se quedara en la casa. Pero estamos en Chile, estamos en Latinoamérica. <risa> sí, pues profe, pero también hay que considerar la que ya no cuánto llevamos de vacunado, más o menos 50% de la población. 79% de la población objetivo, vacunado. Ya, 79%. Entonces, eh, los números van a empezar a bajar considerablemente pronto. Eso es a así, sí sí, por una cuestión Mira, Argentina estuvo con, con este mismo criterio con lo que dice, con lo que habla la isquia que casualmente ¿Sí? del Partido Comunista. ¡Oh, oh, oh, oh! oh, oh, oh ¡Qué, oh, qué oh, casualidad, qué hombre! Y en Argentina estuvieron este blackout por tres meses. Y se reían de Chile, ¿te acordás que se reían? Se burlaban de sí, oh, mira, pues, mira no, los chilenos! Si nosotros la estamos haciendo no, bien! Los chilenos están todos cagados, están llenos de contagios, y nosotros ahí, uno, tenemos uno o dos contagios. Claro, lo lo que hacían como el claro. PCR en todo el país, pero... <ríe> levantaron <risa> la prohibición, y ahora Argentina es como el sexto séptimo país con más contagio y más muerte en el mundo. In your face, whiteitos Madofacas. <risa> <risa> <risa> en tu cara, blanquitos <risa> no Exactamente, europeos Mire, esto nada más que Más que nada tiene un fin político ¿Qué, ¿Cuál es el fin? El fin es empobrecer un poco más a la población Para la que la población esté mucho más enojada Con un gobierno que ha sido paupérrimo ¿eh? Y que es de derecha Entonces los ánimos de izquierda van a ir subiendo eh, el camello va a salir a pregonar sus dichos con si más fuerza todavía. Si existiera el comunismo en este país, si yo fuera presidente, ningún ciudadano hubiese sufrido hambre durante este blackout. Exactamente. La misma presidenta del colegio médico va a empezar a tirarle mucha mierda a, a todo el sistema pero, en, en sí, al sistema capitalista y neoliberal que impera en si eh, Chile. ¿eh? No, lo hace, pero cuando haya este blackout, si es que hay este blackout, o este cortocircuito, o electrocución, como le digo yo, eh, van a haber muchas más razones para hacerlo. Ah, obviamente, sí. ¿Eh? Entonces, si lo único que quieren es posicionarse para tener un posible gobierno, ¿entendés? Siendo que eh, países como eh, Francia, eh, ya las mascarillas se abandonaron y bueno, en gran parte de Europa se están flexibilizando las medidas en Estados Unidos, la verdad que ya las eh, medidas se flexibilizaron así pero mucho hay muchas partes, muchos estados en, cu en cuanto ya no usan prácticamente mascarillas eh, están haciendo eh, reuniones masivas o, o permiten reuniones masivas y hacer espectáculos eh, lo que así. no quieren que tú veas en la Eurocopa en Dinamarca, por lo menos, el estadio lleno. Lleno. En otros países claro. tiene un aforo reducido, es verdad. Pero hay gente en los estadios. O sea... Uh -huh. Y, y, y ojo que están menos vacunados que nosotros ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál claro. es la lógica detrás de eso? Mire, le voy a leer un poquito Las noticias eh, con respecto a los países Dale. Que yo mencioné Dice eh, en eh, Europa eh, Bueno, obviamente que ellos dicen Que todavía no están fuera de peligro Pero en Francia y España eh, Se sumaron como países Para que eh, pusieran fin Al uso de eh, mascarillas ya En digamos Espacios abiertos ¿Eh? Y también, eh, obviamente, las restricciones ya están un poco más flexibilizadas Dice, vamos a levantar la obligación de llevar las mascarillas en el exterior Confirmó eh, Kastek, dice que es un ministro allá Dice, de esta forma solo seguirá siendo necesario llevarlas en ciertas circunstancias Lo que implica básicamente lugares muy concurridos o en los que no se pueda guardar a una mínima distancia En espacios cerrados, por el contrario, se mantendrá en vigor la obligatoriedad en comercios, oficinas y transportes ¿Eh? O de otros eh, países también como Dinamarca eh, También se convirtieron en uno de los primeros países europeos En eliminar las mascarillas El gobierno de Islandia también empezó a relajar Algunas de las restricciones impuestas Y también otro país como Finlandia Ya no obliga el uso de mascarilla en espacios abiertos Ni en espacios cerrados eh, Lo que sí se recomienda hacerlo es en transporte público ¿eh? Otros países que se han sumado a esto eh, Serían eh, por ejemplo Alemania que también está haciendo un levantamiento gradual de la obligación de llevar mascarilla y eh, también un levantamiento de las restricciones eh, Austria también relajó un poco el uso de la mascarilla al aire libre y también las restricciones bueno, allá no tienen restricciones como acá, no tienen fase, no tienen cuarentena eh, Y también en Bélgica, imagínense, todos estos países, profe, y acá todavía seguimos con las guayas de las cuarentenas Y más encima quieren hacer un cuarentena, cortocircuito Tenemos cuarentena Entonces, total con casi el 80% de la población vacunada Ya Que, que alguien explique bien qué está estos, pasando porque esto no es normal Te creo que al principio no, cuando no estaba vacunado nadie, sí pero ahora que tenemos un gran número de vacunados, que en teoría, ahora, ahora corrieron el número de 65 a 85 la inmunidad de rebaño. Oh, qué casualidad! ¡Oh, oh qué oh. casualidad! ¿Y, y con Mire, Portugal, No, paren la mano. En Portugal en septiembre ya dejan el eh, uso obligatorio de mascarillas en la calle. ¿eh? Igual recomiendan siempre las medidas de seguridad, que es el distanciamiento y usar la mascarilla en espacios muy concurridos. ¿eh? Pero, digamos, las medidas se empiezan a relajar Y ya se empieza a vivir la Sí, pues sí, ¿hasta cuándo? Mira, ¿cómo es posible que uno no pueda meter un par de putas a la pieza? Ah, perdón, perdón No, no es posible <risa> la chiquilla Sí, está también, vuelta es, loca la problema. pobre chiquilla por. Ya, sí, la gente no vive problema. de OnlyFans solamente Entonces recuerda Si Zika Sichel te dice que quiere hacer un cortocircuito para dejarte te encerrado Te están cagando, tenés que darte cuenta No seas boludo Exactamente, profe. Vamos a una pausita y ya volvemos con más de Capital de los Simios. La Capital de los Simios. ¿Sabe qué? Don profe, me siento sient ah. poderoso. ¿Sí? sí ¿Ya tiene el poder? Sí, y también me siento loquita. <risa> es un trolazo. Le gusta el pedazo. <risa> <risa> <risa> la la la la la la la. Iván. <risa> Iván. Oiga, mi canción, profe. ¿Ah? Uno la escucha y al tiro los recuerdos se vienen a la mente Estamos sí. hablando de esta cancioncita que estamos escuchando de fondo Del personaje He-Man De los años 80 Oye. ¿Quién no recuerda que nació en esa época a este mítico personaje por tu profe? Tardes y tarde viendo Pipiripao Pipiripi, Pipiripao, Pipiripao <risa> Donde daban He-Man, donde daban Chira que era la hermana del spin-off que sacaron después Claro y viendo las aventuras contra Skeletor del Príncipe Adams. Claro. Príncipe yo, que era bastante... Yo eh, tenía una amiga que le decían Skeletor. ¿Y por qué? Que era como buena para el hueso. <risa> el, el Príncipe Adam, Adams, que era el Príncipe de Eternia, ¿Eh? lo que recuerdo, era un loco terrible normalito por así decirlo, aunque era tamaño musculoso. Era un maricón nórdico. Era un maricón nórdico, claro. Usa una trajecito eh, apretado y rosado Claro, como con unas calzas rosadas y un, un peto blanco. <risa> sí. Y existía también el, el héroe. El héroe claro. que era Jimán, que era más tostadito y estaba vestido con un taparrabo nomás. Claro. Como con el Bárbaro. Lo más cuático es que el Jimán tenía el síndrome de Clark Kent. Sí, pues. Que se sacaba los lentes y se convertía en una persona que nadie lo reconocía. Bueno, qué casualidad. Claro. Así, pero, iguales. Eh, pero he, ¿Pero he no usaba lentes, pues. Igual no. era igual. Por eso pero es que me refiero al síndrome de Clark Kent porque La Clark Kent usaba, se sacaba los lentes y se transformaba en Superman y ¿Ah? lo único que ocultaba su identidad eran unos lentes. Entonces era pero como... Pero usted sabe que profe, eh, en eh, Superman los lentes de Clark Kent eran los que hacían que las personas no reconocieran a Superman Los lentes tenían algo que irradiaban que las personas no reconocieran o vieran de otra persona o vieran de otra forma a Clark Kent eso Por eso se, no lo reconocían? Eso se llama Deus Ex Machina Ah sí? sí, que es una cuestión que la arreglaron sobre la marcha como para justificar la cuestión. Claro. Porque en verdad no tenía pie ni cabeza. Con Jimán no, es lo mismo. Obvio. Claro. ¿Cuál es la gran diferencia? Que Jimán es más tostadito. Sí, pues. Es la única diferencia. El príncipe Adam es blanco, blancucho. Ajá. Y Jimán es tostadito. Es como que es como J. Cruz Johnson. Claro. <risa> antes y después de ir al Solarium. Sí, una cosa así. Claro. Oiga, profe, vamos a leer un poquito lo que es la historia de He-Man ya, ya su va. origen, eh, las habilidades que tenía también, vamos a pasar por varias cosas. Eh, mire, empezando por eh, aclarar que he es un personaje de ficción dentro de Master of Universe que pertenece al universo de DC Comics ¿ya? ¿Es de DC Comics, He-Man? Master of Universe es de DC Comics y bueno, de, por ende, He-Man como personaje también pertenece a DC Comics Dice que la mayoría de las variantes es el arte de ego del príncipe Adam, como decía. Usted de la casa de randor ¿eh? se acuerda que vivían randor ayer no era Eternia... ana ah, no, de veras que era, príncipe de, bueno. sí, era príncipe de Eternia... si sí, pues era príncipe de ternia jimán sus amigos <risa> y también con la colaboración de su hermana shira quien vive en otro planeta <risa> Yeah. Yeah. Ambos tratan de, de defender el reino de Tenia y los secretos del castillo Grayskull de las fuerzas de Skeletor y también de Ordax. Ordax parece que era el enemigo de Shira. Sí, era el enemigo de Shira. Claro. Mira, el origen de he se da porque eh, había un. dice. Eh, su primer prototipo, dice, fue concebido por el diseñador de juguetes Matt Taylor Quien lo imaginó como una mezcla de un hombre cromañón y un vikingo Y cuyo nombre original era Tórax Ese era el nombre original de... Siman. Sí, sí, Roger Sweet, diseñador de Mattel, le da al personaje un aspecto definitivo que se plasmará en la línea de los juguetes y cómics. En el 83, el artista Carol Ludenberg le dio un, su aspecto definitivo para la serie de dibujos animados de Filmation, He-Man and the Master of the Universe. Mira, yo tenía entendido que esta serie se creó para vender el monito. O sea, se hizo el monito y después se hizo la serie Exactamente. inventándola sobre el monito. Y sé que no sí, les pues. quedó tan mala? Mire, las figuras de acción primero se hicieron en el 82, ¿ya? Y la serie se hizo en el 83. Cacha. <risa> al revés, sí, pues. Al revés, exactamente. Mira, el hay un capítulo en Te, te lo resumo así nomás. Que habla ah. de he y es bastante entretenido, así que se lo recomiendo que lo pasen a ver en, en YouTube. Porque en YouTube está todo, el hermano. Sí, pues, en YouTube está todo. Ahí también le, le, les comenta algunas claro. de las teorías más descabelladas que había en... <ríe> Oiga, eh, también eh, hablemos un poquito de las habilidades que tenía he Porque dice cuenta con una fuerza sobrehumana que deriva de los poderes mágicos del castillo Greyskull. ¿Se acuerda cuando levantaba la espada y se aparecía el castillo atrás? ¡Por el poder de Greyskull! ¡Claro! Cada vez que el príncipe Adam tenía la espada, el poder en alto y, y proclamaba, como decía usted, por el poder de Grayskull, yo tengo el poder, decía. Eh, se dotaba con fabulosos poderes y secretos que se transformaban en Himan, el hombre más poderoso del universo. Y ahí le tiraba un rayo después al, al tigre, Ajá. que se transformaba en Battlecat, un, un, Battle un tigre claro. de batalla rudo, porque el tigre también era, era terrible de cobarde. Eh. No, era Maraco el tío. <risa> sí, sí, qué cobarde. Era fero, o sea, Igual que el oye Hoy estamos en el medio del orgullo que hay, bueno, así que Era ah, cobarde, bueno, Era cobarde. <risa> bueno, ya, no, digamos que era cobarde El eh... primero de julio era Maraco, ¿eh? pero Ah, ya. <risa> <risa> bueno, teníamos que ir Usted es diabólico. Sí. sí. <risa> Oiga, hagamos un spoiler, ¿no? ¿Hacemos spoiler? Hagamos, todos los spoilers que se con Jimán Lo dieron en el año 80, el que no lo vio cagó nomás Mire, dice En diciembre de 2016 se conoció que el famoso personaje animado Fue asesinado por Skeletor En la viñeta de de comic Según se supo, al tomar el poder de la espada De poder, le quitó a he el poder de Grayskull Y lo mató En algún momento tenía que morir Exactamente eh, Bueno, estamos hablando también eh, de he Por obviamente todas las menciones que ha tenido Porque es un personaje mítico Por la canción también eh, Que es una canción mítica Que a uno obviamente le viene el recuerdo del tiro. ¿Te sí, el también, tiro Te acordás del tiro Sí, pues también porque vuelve En forma de fichas sí. Y también en forma de serie a Netflix ¿Viste el tráiler? Tiene su primer tráiler ya bueno, disponible que El tráiler es ver un anime Está en ¿Sí? ese nivel y Exactamente. mucha producción, mucha producción sí, pues. la nueva serie se llama Master of the Universe Revelation esta es la secuela, comandada por eh, no sé quién, bueno, no lo conozco, ya que no lo voy a nombrar. Y dice la serie eh, funcionará como secuela de la clásica saga ochentera. Anticipa también con su primer tráiler que habrá muchas dosis de acción en una historia en la que hasta Orco demostrará que puede hacer mucho más de lo que se espera de él. ¿Se acuerda que Orco, el personaje que había, era una mierda de personaje? Mira, Orco era un mago. Que, sí, que, pero que andaba por Que flotaba. ¿no? Sí. Andaba en una capucha, era del Cucu Clan Rojo, era el Cucu Clan Comunista, se vuelve. Claro <risa> Y al güey le gustaba jugar gato Porque siempre andaba con el circulito rojo ahí, o sea el circulito negro en el pecho Eso <risa> Te acordás que ese loco siempre decía Yo me acuerdo que en todos los programas uno tenía que estar pendiente De dónde aparecía Orco, Porque de repente al final del programa decía ¿Saben en dónde estaba escondido? Y aparecía en una escena y tú dices ah, Ahí estaba, ahí estaba Entonces después tú te preocupás de en, todo lo, en toda la escena De estar atento a ver dónde está escondido Orco. Claro eh, oiga, la serie, eh, los primeros capítulos van a estar eh, disponibles eh, desde el 23 de julio Ahora ya de este año.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 para más información o consultas comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino al 569-7869-0812 569 78690812 569 -7869 0812 Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión Déjale, grande Rolandino. Oiga estaba, estaba cachando que hoy 20 de junio se estrena la nueva temporada de Rick and Morty Así que hay que estar atento también en Rolandino para cuando la van a subir Ah, buena, excelente. Oiga, y ya para ir terminando un poquito con el recuerdo de esta gran canción y de esta gran serie, eh, bueno, el, el bananero muchas veces le hizo muchos memes y referencias también a Jimán. Y se convirtió en un meme muy clásico. Ahora las nuevas generaciones conocen más a Jimán por los memes, sí. que entiendo yo, que por la misma serie de los años 80. Llegó el bigote. <risa> Exactamente. <risa> Y eh, los eh, memes de he no sé si. Bueno, yo creo que usted los ha visto muchas veces, por favor. Sí, ¿Ah? sí meme de he pues, pero, sí, pues. está. hablando de Devil en Matei, ¿cierto? También. Pues? <risa> es igualita he <risa> Claro. Eh, hay muchos eh, memes, pero el, el clásico meme de He-Man está eh, basado en el recuerdo de amigos. ¿Ya? Eh, a los cuales podemos leer alguno. Dale, eh, mire, eh. yo les, te, les tengo algunos que dicen, eh, y recuerden amigos el, eh, bueno, esto se daba en el contexto ya de que he y vez vez terminaba la serie te te un un ya según lo que había sido el ah, capítulo que sí, de bo, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, que sí, que sí, sí, sí, sí, sí, sí, bueno, clásico eso al final. sí, te, te, tenía una enseñanza, ¿ya? Tú claro. sí, que ser bueno, sí, que ser amable, sí, que ser compasivo, que sea. Que Pero de repente Claro, una cosa así Entonces a raíz de eso salieron los memes Y recuerden amigos, yo le tengo uno por ejemplo acá Dale. que dice Y recuerden amigos, en la primera cita Invítala a comer helado Para ver cómo lo chupa Hasta la próxima Sí, esos memes están muy buenos Muy buenos sí. Sí. Dice otro, Dale. y recuerden amigos No es lo mismo ir al trabajo que ir a trabajar Hasta la próxima También, buen punto Exactamente Productividad modeón ahí ah. Productividad mode on. Sí, pues. mire, a ver, voy a buscar otro. Acá dice: Y recuerden, amigos, por un día de alegría, pero bueno, este sabe que no lo entendí así que lo vamos a descartar. Uh. <risa> no, no, lo vamos a descartar. Eh... Y recuerden, amigos, hay que mejor leer primero el meme antes de tirarlo. Exacto, <risa> <risa> hasta la próxima. <risa> hasta la próxima, que faltó eso. <risa> Bueno, acá hay otro, dice Y recuerden amigos, antes de ofenderse por un meme No olviden que están en internet Y su opinión vale callampa Hasta la próxima Sí, buena, buena Buena, buena, buena. Grande Bueno Y mal. el último, bueno, es que hay muchos profe, sí. Hay muchos eh, Dice, y recuerden amigos Si tu polola se tarda en contestar Es porque tiene Alguien más importante Con quién hablar Hasta la oh. próxima <risa> Duele Pero es verdad Exactamente Duele Así que Buen recuerdito eh, el, Sí, era... Grande Jimán ¿no? Y grande, grande el bananero También que se pegó La media El medio remake Que le hizo ¿Eh? Eh, Dejó frases épicas Como Te doy media hora Para que me sueltes Sí. Llegó el bigote Y la canción Y la canción Iván Iván el trolazo <risa> Mananero. <risa> Mananero. Oiga, eh, también eh, una recomendación: busquen a, el dibujo de Terry Cruz como He-Man. Y la verdad es que el huevo se ve bastante bien. Ah, no, lo cacho, lo va a matar. Usted sabe quién es Terry Cruz, ¿cierto? No. no. ¿No? El diablo, señorita. Ah, ya, ya, ya. Él fue, el negro. Ah, <risa> ya, uy, buena, ya. ¿Ya? Y busquen también eh, 50 Sombras de Grey ya, ya, hay que buscarlo <risa> Sí, Me, me imagino para dónde va <risa> Exactamente ¿Pero ¿Eso se busca directamente en X Video o...? <risa> en, en varias partes ya. <risa> ok Oiga, profe, ¿y nos tiene algo eh, para esta semanita? ¿Alguna recomendación? Para esta semanita les traigo algo del recuerdo Algo que yo creo que el 99.9% de las personas han visto Pero si usted llega a ser esa persona que no la ha visto todavía sí. Créame que se ha perdido la mitad de su vida Un, Una película que de tan clásica Llega a ser entrañable. Esa clásica película que tú estás ahí, no sé, paseándote por el cable o por los canales de Ronaldino y si te la encontráis, ¡pum! La tenéis que dejar ahí hasta que termine. Es una película que tú las puedes ver una y otra y otra y otra y otra y otra vez porque se repite también el mismo día una, una y otra y otra y otra y otra vez. Me refiero a la mundialmente conocida acá en Latinoamérica, El Día de la Marmota. Ah, pero entrañable película. Porque profe. en otro lado fue conocido como Hechizo del Tiempo. Qué mal nombre, bueno. No, mal nombre. Hechizo del Tiempo. O también conocido también como Bueno, The Grung no sé cómo es, Grung -Hawk, que es marmota es Day que, exactamente. Es el día de la marmota. Claro. Entonces, pero me quedo más con el día de la marmota, que el clasiquísimo acá, que hechizo del tiempo, como que le resta algo de, de, de poder. Sí. Bill Murray, yo creo que pegándose uno de sus mejores papeles que le he visto mejor que en Casa Fantasma incluso. Uh -huh. Sí. Y Andy McDowell, que es una protagonista increíble, increíble. La película es súper sencilla la premisa. Un periodista, un, un chico del tiempo, una michelada en cualquiera, <ríe> que se va a un, a un lugar a ver el Día de la Marmota. Usted se preguntará, ¿qué diablos es el Día de la Marmota? Es el día que se celebra el día 2 de febrero en Estados Unidos. En el cual la, la, una marmota, propiamente tal, sale de su guarida y ve, si tiene sombra, significa que el invierno se va a, pro, eh, se va a alargar por seis semanas. Y es una tradición total, y llega la prensa, llega en todos lados para ver qué dice la marmota. Sí, pues, usted, bueno, ¿sabe que se celebra The Ready Día de la Marmota en sí, Estados Unidos? Sí, en Estados Unidos. Sí. Y todos los años el, hay una marmota que es como la, la pitoniza, que se llama Pung su Tony Phil. ¿Ya? Y lo más cómico es que el, pro el protagonista del Día de la Marmota se llama Phil. Phil. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! No lo creo. <risas> y siempre dicen que o se adelanta la primavera o se retrasa con seis semanas más de invierno. Y la gente espera ahí. De hecho, o sea el Servicio Meteorológico de Estados Unidos dice que la predicción de los roedores está en un 39%. Bastante ah, bastante bajo, la verdad, pero. Pero pucha, eres, eres como para darle la, la connotación. Y de todas formas se celebra este día Obviamente para ellos en Estados Unidos es un día de invierno El 2 de febrero para uh -huh. nosotros es verano, pero para ellos es invierno Así que para ellos es fundamental saber si se va a extender o no el, el, el invierno O llegará la primavera la primavera adelantada Entonces yeah. este periodista va con un, una productora y un camarógrafo a cubrir este evento El loco hace su pega y cuando despierta el otro día en la mañana se da cuenta que es el mismo día y le cuesta darse cuenta y le pasa exactamente lo mismo y así día tras día día tras día no se sabe cuánto tiempo entre comillas pasa uh -huh. porque el gallo queda atrapado como en un bucle temporal el día se repite se repite se repite se repite constantemente entonces todos los días va haciendo cosas distintas pasa por distintas fases como la, la negación la depresión la aceptación si te das cuenta pa, va pasando por todas esas fases psicológicas que salen después luego empieza a sacarle provecho a su tiempo en una intenta enamorar a la productora y todos los días se ve que Va, eh, va obteniendo diversos avances eh, porque se la quiere llevar a la cama lo, lo único que claro. quiere pero no se sabe cuánto tiempo pasa y cuánto tiempo tiene que estar haciendo constantemente lo mismo para ir provocando que ella en, en el fondo le dé la pasada por así decirlo entonces la frustración de él es tan grande que ya después Empieza a enfocarse en otras cosas. Hay partes en donde se suicida todos los días, ¿cachai? Y vuelve a amanecer en el mismo lugar. Es, no, La película tiene de todo, tiene de todo. Es, eh, es muy brutal, tiene partes como de Dora, como la parte del abuelito, por ejemplo. Hay un abuelito que le pide plata en la mañana. No sé si te acuerdas de eso. Sí, es muy, muy bacán. Y, y que el loco lo lleva a comer, y el viejito come, come, y se le, y se le termina muriendo en un pasillo. y él si, dice la cresta, si tengo este puro día y por qué no puedo por qué no puedo encontrarlo antes y salvarlo o sea, pasan muchas cosas durante, durante ese único día que se repite constantemente eh... ¿cuánto es el final o no? ¿cuánto es el final de una station? no sé profe, yo creo que cheque... eh, ya, cuenta ¿por qué no pues. esta película? <risas> esta película es del año, les digo el tiro 91, 93 por ahí 93 Dura 101 minutos eh, Su presupuesto fueron 14 millones y medio de dólares Y ganó 70 millones Pero yo creo que cada año sigue ganando más Porque cada vez que la gente lo ve Queda pegado O sea, claro Por derecho de estar ganando sí. cualquier club. Ahora, hay una canción Que se repite siempre eh, La voy a buscar el tiro La canción de la, del Día de la Marmota Pennsylvania Polka se llama La canción del Día de la Marmota Pennsylvania Polka sí. Eh, que Sí, hay que aclarar que eh, todo esto sucede en Pensilvania Claro. Entonces eh, <ríe> es. Eh, ah, no, no, perdón, perdón. No. La can... Porque esa es la canción del, del título de la canción. La canción uh -huh. es I Got You Baby de Sony and Cher. Ah, ok. I Got You Baby de Sony and Cher. Si quiere escuchar la canción del día de la marmota, ya sabe cuál es. I Got You Baby, Sony and Cher ahí la tiene, y lo digo varias veces porque el día se repite, se repite, se repite esta película es tan bacán, es tan bacán, que después tuvo secuelas obviamente que, o inspiraciones que vienen después como por ejemplo el día, eh, feliz día de tu muerte en uh -huh. donde una cabra está de cumpleaños y ese mismo día la asesinan y ella despierta en la mañana, obviamente siente todo el dolor de cuando la asesinan y toda la cuestión entonces tiene que ir buscando y tiene que ir cachando quién la asesina y el día se repite, se repite, se repite como un bucle también Una película bastante interesante ah, no, no es ni la mitad, de bueno que el día de la marmota ojo Porque el día de la remota es tan sencilla que, que eso es lo que la hace especial Entonces claro. hay un crecimiento y un arco de personaje tan potente que cuando llega al final el, nuestro protagonista Bill eh, Phil ya es otra persona es una persona completamente distinta porque ha pasado mucho tiempo con decirles que el loco aprende a tocar piano em empieza a tomar clases desde cero y en una parte se ve que el loco está tocando de piano así como en forma maestra y de repente la, la profesora de piano le dice ¿en serio? ¿su primera clase? y el loco le dice sí <ríe> hoy día <ríe> claro no sé cuántos años porque pasa mucho tiempo en la película que eh, eso también lo que te deja ahí como eh, plop. Y como digo, el final, el final es un Deus Ex Machina que se lo sacan del, del sombrero, donde uh -huh. pasan al otro día. No te explican por es qué, claro. no te explican cómo, no te explican no no... No hay una explicación, no primero, de por qué el loco quedó encerrado en el bucle, no se sabe. Y segundo, por qué él sale de ese bucle. No hay una intervención divina, no hay ni siquiera, no sé, por último, un ángel que se ría o como para darle una explicación. No, pasa simplemente. Entonces tú quedas decir como, ya, ¿y por qué? qué? Pero al final da lo mismo. La película es tan satisfactoria cuando llega al final que tú quedas decir como. Y cada vez que escucháis esa musiquita. -tun, tan -tun, tan -tun". Te acordás el tiro de la película. Sí. Te sale igual, Es profe, que eh. es imposible no acordarse la película. No, me sale igualita a mí la. La, <risa> el, la canción. Así que mi recomendación para el día de hoy de Groom. Grun... Ay, siempre me cuesta decirlo. Groundhog Day. ¿Qué? diga el día, en España el, día no, marmota, no, el día de la marmota el día de la marmora. si usted se la pilla alguna vez en el canal siga la viendo que es verdad interesante y si usted la quiere ver búsquela en PTV. ahí la puede encontrar excelente profe, yo usted un estrecho que no trae para esta semana mire yo le voy a traer algo la verdad bastante cortito y bueno no sé si vaya a alcanzar la gente a escuchar mi recomendación eh, o bien alcanzar a revisarla pero igualmente la voy a dejar acá porque eh, Amazon este 21 de junio está celebrando su eh, día de eh, Amazon Prime, ¿ya? En todo el mundo eh, Su día de la suscripción Prime en Amazon Y eh, hay, hay rumores que va a haber stock de PlayStation 5 ¡Ájale! En la página de Amazon La consola PlayStation 5 la verdad es que está bastante escasa encontrarla en el comercio establecido Hay solamente revendedores que la están vendiendo por un precio demasiado inflado, ¿ya? Y si Amazon llega a tener stock sería una buena oportunidad para revisar ya que eh, Amazon está teniendo eh, envíos gratis a Chile ¿ya? Ya, ya no te cobran el envío, sino que te cobran solamente los eh, impuestos, de, ya sea de tasas aduaneras y cosas así, el manejo de tasa aduanera, que la verdad es que sale mucho mejor y comprarla por esa vía que está comprando un revendedor acá eh, porque aún así te sale más barata y aún así sale más barata que comprarla al precio oficial que está acá en Chile ¿Sí? entonces eh, para aquello deben pues, visitar la página de Amazon.com, la página gringa y estar atentos a ver si hay eh, stock de playstation 5 pero esto es para los usuarios de amazon prime así que también les recomiendo que se creen una cuenta eh, de amazon prime eh, gratuita que dura 30 días ya y que ustedes la pueden cancelar en cualquier momento entonces eh, créense esta cuenta de amazon prime van a tener eh, 30 días para eh, tener esta eh, suscripción ¿Ya? O esta membresía en Amazon que eh, pueden usar también para comprarla y para tener envíos más rápidos, por ejemplo, en algunos productos. O también eh, tener eh, Amazon eh, Audio, entiendo. ¿ya? O también eh, puede servir para Twitch eh, por esos 30 días. Para que eh, puedan suscribirse a algunos canales Revisar Como capital que, de los simios Como capital de los simios, exactamente Y también revisar si eh, tienen stock Porque hay rumores muy, muy fuertes De que eh, este día 21 de junio Van a tener stock de Playstation 5 A cinco, las 2 de la noche atento, ahí pendiente Exacto, a revisar ya la página de Amazon Y estar pendiente, a darle clic harto clic Nomás para poder comprar alguna consolita Porque la verdad que con los envíos que están teniendo Chile Se está haciendo bastante... <risa> eh, digamos, eh, conveniente, bueno, eh, conveniente comprar eh, por, por, por esta parte Ya, pues, no donde hecho? Entonces, que, cerremos con esto y vámonos a, a comprar, entonces. Por supuesto, pues, profe, ya vamos a revisar de inmediatamente, a ver si hay algún stop para, para después vender acá, como nos lucas. Excelente. <risa> Así que eso, pues, profe, estamos llegando al final de otro programita. Uh, y se nos viene el invierno. Sí. atento a la semana con los debates. Exacto, atenta la Y semana con los partidos con los debates, de Chile, cómo juega Vidal y cómo juega Maripán y, y, lo, mm -hmm. y los demás. ¿Volverá el niño con la villa o no? No sé, no sé. No, ¿No? sé. <risa> Ojalá, porque yo creo que con Benetton estarían, claro. ahí, <risa> <risa> estarían bien sí. ahí los dos. Así que eso muchachos, eh, nos encontramos la próxima semana. Un abrazo a todos, cuídense harto, abríguense porque está empezando a hacer frío. Ojo con los debates, como dice el profe, y... Nos escuchamos en un próximo capítulo. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau. La capital de los simios.